Bueno, hoy nos estamos yendo desde Zucotay y no quiero irme sin dejar de enseñarles el hotel. Nos ha tocado estar en esta habitación que está aquí, que tiene salida directa a la piscina. Bueno, se escuchan los pajaritos, luego aquí todas las noches hay una ranita, cantarina son así de chiquititas las ranitas y está lleno además de lagartijas por, por las paredes que se comen los bichitos aquí hay unos estanques se entra por ahí la recepción esto es una, un sitio de relax con colchones el hotel sigue hacia el fondo ahí tenemos una un estanque donde hay peces y continúa es un hotel no muy grande tiene unos detalles preciosos por ejemplo hay unas campanitas monísimas que deben ser por tradición, por superstición o por lo que sea que están absolutamente en todos los aleros cada tanto y lo que se oye aquí son pajaritos mucha tranquilidad, mucha paz hay unas flores maravillosas que huelen divinamente el sitio del desayuno es ahí, el mismo de la cena, con un estanque de carpas alrededor. Pues hoy nos vamos desde Sukotay. Nos esperan cinco horas de autobús, cinco y media, hasta Chiang Mai, que es un sitio en el norte, al pie de las montañas. Y, y no sabemos lo que nos va a esperar. Pues aquí nos despedimos. Última vista del hotel. Y vamos a desempañar la cámara porque el cristal, entre la diferencia de frío del aire acondicionado de la habitación y el calor de fuera, se empaña todo.